Hola amigos, bienvenidos a otra antroputorial Recordar que ya hablamos del material imprescindible para cualquier salida a la montaña Aquí nos encontramos con un material que vamos a llamar Material de Reparación de emergencia. Figuraros que se rompe la mochila, un asa, la cremallera o simplemente se, des se desuela una zapatilla o una cordonera se rompe. Pues con este material vamos a conseguir repararlo, un material que pesa muy poquito y de una utilidad extrema. Empezamos, una navaja multiuso o una herramienta multiuso. Unas bridas de diferente tamaño, unos imperdibles de diferente tamaño también, loctite, ese pegamento que seca rápidamente y sirve para cualquier tipo de material, cinta americana y un cordino de 2 milímetros de aproximadamente 2 metros. Vamos a ver su uso. Hay situaciones que se convierten en verdaderos precursores de accidentes, como por ejemplo que una mochila se nos rompa. Romperse una mochila no quiere decir que se autodestruya, sino simplemente que se nos pueda romper el asa, por lo tanto deberíamos llevarla solo de una o de la mano colgando o abandonarla, algo que en principio es muy peligroso. También se nos podía romper las cremalleras. Ahora mismo, casi todas las mochilas pequeñas están llenas de cremalleras y esto puede hacer que todo el material se nos, pueda, se nos pueda caer. Y también están llenas de cintas que tienen su importancia y que debemos ser capaces de reparar rápidamente. Figuraros que se nos rompe una, crema, eh, se nos rompe una cremallera de una mochila. En este caso, hemos cogido una mochila donde tiene ya tiene la cremallera rota. Pues bien, la herramienta multiuso, cuando la elijamos, es muy importante que tenga el punzón, que sirve para agujerear y poder hacer un huequecito para poder meter, en este caso, las bridas finitas. De esta manera, simplemente haciendo un agujerito en cada lado, cerraríamos la brida y conseguiríamos que se mantuviese cerrado. También podemos conseguirlo sin ni siquiera utilizar lo que sería el punzón colocar un imperdible donde mantendremos también cerrado con un poquito menos de resistencia que la brida pero mantenemos cerrado de una manera rápida también todo lo que sería la parte de cierre de la cremallera. Figuraros también que se nos pueda romper un asa. La villa en este caso se nos ha roto y aquí lo que hacemos como no tenemos suficiente capacidad en donde nos encontremos para poder sustituirla, porque normalmente van cerradas con cosidos, pues en este caso lo que hemos hecho ha sido un nudo y luego la uniríamos con una brida grande. De esta manera podemos conseguir la distancia que nos interese para poder mantener pues la, la mochila equilibrada. Luego también hay un material que no hemos presentado, pero que también es muy útil, que es llevar siempre cordino, de 2 milímetros, aproximadamente entre 2 y 3 metros. ¿Por qué? Porque aquí hemos hablado de cinchar, de cómo unir por las bridas eh, lugares, pero estos lugares pueden estar muy separados. Por lo tanto, es el momento de utilizar este cordino para acortar esas longitudes y utilizar pues, con dos bridas, mejor que con cinco o seis bridas. Es decir, en vez de hacer un encadenamiento de bridas, lo que conseguimos con los cordinos y manejando un poquito los nudos es pues, eh, ahorrarnos mucho de, de este material. ¿A quién no le ha pasado una vez esto? Verdaderamente esto no nos debe pasar y hay que revisar el calzado antes de salir. Por lo tanto, tenemos una solución, la cinta americana, ya que toda esta superficie es imposible hacer un pegado. Aquí, la cinta americana que se convierte en una cinta tipo aislante, pero mucho más resistente porque tiene la capacidad, de, de debido a cómo está configurada, a que sea antidergarro, de poder coger. Y con el zapato, con la mejor dicho, perdón, con el pie metido, lo envolveremos de forma que consigamos una suela lisa, verdaderamente, pero por lo menos tenemos zapato. Aquí habrá que llevar cuidado que esto nos va a resbalar, pero por lo menos vamos a poder llegar a casa sin eh, tener el pie destrozado. Esto es importante. También que aquí no lo ha pasado, que el calzado empieza a abrirse. Por ejemplo, la travesía de dos días, llegamos a un refugio, vemos que nuestra zapatilla se ha mojado, se ha secado y ha empezado a abrirse por los laterales. En este caso, se ve más, más, mucho mejor, empieza a irse por los laterales. Esto es síntoma de que va a pasar lo que nos ha pasado con la zapatilla, que se empieza la suela a caer. Entonces, hay que actuar antes. Entonces La forma de actuar en sitios tan pequeños, en estos lugares, es utilizar el optite. Lo cogeremos y lo colocaremos iremos poniendo el arzonas donde se empieza a abrir, lo mantendremos pegado unos segundos en, esta, en este calzado, en esta bota de aquí, ha sido reparada con loctite porque en medio de una salida se empezó a abrir y verdaderamente aún ha aguantado más salidas. Por supuesto que una zapatilla que esté ya reparada ya no debemos utilizarla para salir de envergadura. ¿Para qué sirve también la cinta americana? La cinta americana tiene muchos usos, de hecho, nunca debe, eh, debemos olvidarla en casa, hay que llevarla. La cinta americana nos va a ayudar, por ejemplo, a las prendas impermeables a hacer reparaciones sobre ellas. En este caso es un pantalón impermeable que ha sido reparada en la zona de donde puede engancharse el, el, el grampón con un trozo de cinta americana. y Lo que hace es proteger y además mantener la impermeabilidad. También vale para la tinta de campaña. Vale también para esterillas. Vale también para la misma mochila cuando tengamos puesta la, la funda por encima de impermeable cualquiera de nuestras chaquetas, es decir, es una, un uso muy, muy bueno. Además, la cinta americana también es utilísima para arreglar las o para reparar las herramientas duras, es decir, el material como pueden ser los bastones, pueden ser los piolets o pueden ser los grampones. En este caso también las polainas. Pero, figuraros que un bastón que salía de senderismo normal, aunque ya suena para todos lados, por supuesto, combinado con una herramienta que tenga unos alicates, pues sirve, por ejemplo, si se nos ha ido la cuñita y ha dejado de bloquear la cinta americana, dándole unas vueltas, conseguiremos que nos aguante hasta el final del trayecto. También nos vale para poder reparar los eh, antibut o los antizuecos que se, provoca, se producen debajo de los, de los crampones. En este caso empezó a desprenderse el, el, el antibut, que es un plástico, y simplemente poniendo por encima la cinta americana, la misma vibración también hace el mismo acto que hace esa goma sobre la nieve para que no se acumule. Y básicamente, este es el material que os hemos colocado aquí que deberíais llevar. Por lo tanto, esto significa simplemente 100 gramos más. Pero por supuesto, el material se lleva y se sabe utilizar. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras.